chicos estoy en el campo y uh, me pica el ojo eh, estoy en el campo con los perros ahí ahí están Douglas, dios qué feo vale y este esta temporada del año este este periodo me encanta porque mira hace calor son las uh, hace viento son las 7 eh, de la tarde hace ...calor, hace un, hay una brisa de lujo... ...me encanta. Pero al mismo tiempo, no me gusta nada el campo. Y os voy a explicar por qué, el por qué. Un poco más tarde, vamos a ver un poco del campo, ¿vale? Y luego os explico por qué no me gusta. No me gusta, no me gusta nada. Vale, vamos a ver un poco del campo... A lo mejor hay, hay mucho viento, pero bueno, a ver si podemos hacerlo. Es que el viento afecta el audio mucho, mucho. Y es horrible escucharlo, pero a ver, hasta, hasta ahora parece que está bien. Ahora estamos en el campo, el campo, y en este campo aquí a, a, a mi lado Creo que van a sembrar eh, girasoles, típicamente, porque los campos eh, de eh, cebada, de, de um, trigo, ya están casi, casi listos. Casi listos eh, por el sol, porque ya hace un sol fuerte. Eh, ya ha dejado de llover o llueve, pero una lluvia más de tormenta. ¿Vale? Eh, y mira, por ejemplo, hay un, un sembrado aquí, y ya, ya no está nada verde, ya está más en, de color dorado, algo así, y como, como veis, el campo ya se está secando, el campo. Hay flores todavía, hay un poco de verde, pero ya empieza a secarse y por eso no me gusta, por ejemplo, mira, mirad, aquí tenemos estas cosas, que obviamente son de la familia de, de, de, de el trigo y cosas así, pero no, no dan nada, sí, sí dan algo, pero no dan de comer, ¿vale? Entonces lo que pasa cuando estás andando por el campo, en esto los pinchos se te clavan ¿vale? en todo eh, los pies a ver si puedo hacerlo no quiero hacerlo porque luego pasó media hora quitándome los pinchos pero por ejemplo veis ya tengo pinchos si yo no quito eh, esos pinchos se clavan se me clavan pero hasta hasta los huesos es horrible y una vez adentro no salen, ¿eh? no salen, son durísimos y cada año tenemos el mismo problema, cada año. Mira, están allí, luego se meten, se meten aquí, por ejemplo, y no hay dios sacarlos, ¿eh? Eh. o no hay dios que los saque, eh. y no me gusta, no me gusta nada los pinchos. Yo recuerdo, recuerdo una vez que estaba haciendo footing en el campo con Douglas cuando Douglas era muy pequeño Y en, intenté cruzar el campo y no había senda Yo estaba cruzando el campo, campo campo, como hierba en la hierba como esta Y acabé yo con las zapatillas de deporte de llenas de pinchos No podía, de repente mucho viento no podía pisar por el dolor y Douglas tenía las patas llenas de pinchos, pero llenas de pinchos. Horrible, el pobre. Y estaba llorando y, y, y saltando porque no, no, quería, no quería andar más. Entonces es, es un campo súper duro durante el verano y, y no, no es nada, nada bonito andar por el campo. Tienes que llevar un par de botas de, de muy buenas y aún así... Se, se, te, se te meten, se te meten en, en, la, en, la, en la piel, en la piel, un campo duro, pero a mí me gusta, me gusta el campo porque claro que hay pinchos, pero también hay eh, soledad, tú puedes ir y no vas a ver a nadie, eh, sol, tranquilidad, me encanta, me encanta el campo, vamos a ver un poco más del campo. Y es muy curioso, aquí tienen un tipo de, de, de, de planta ¿no? Y, y de vez en cuando hay un otro tipo totalmente distinto, el, el, el más alto y más, más gordo. Y no sé por qué ha pasado eso o, o, o se ha mezclado, pero siempre están juntos como si lo, lo hubieran Hecho a propósito, pero ¿por qué harían eso? ¿Alguien lo sabe? ¿O es un error? Es, es la primera vez que lo he visto. Eh, porque normalmente es, hay, hay de un tipo y nada más, pero mira, allí y allí y allí y allí, y aquí y allá. No sé por qué han hecho eso, pero van a tener que, que quitarlos ¿no? O, o, o separarlos o no sé qué. Curioso, eh, vamos a ver un poco más. La misma cosa ha pasado aquí, pero mira la cantidad de, de, de otras semillas que han, han sembrado en, to, en todo el campo. ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han sembrado tan, tantas semillas de otra, otra raza, otra eh, forma? No entiendo. No entiendo por qué. Curioso. Es, nunca lo he visto antes. Y llego aquí cada noche cuando yo saco a los perros. Y llego aquí y los perros no se ven. Ah, mira, aquí vienen. Por primera vez, porque no iba rápido. Los perros vienen, pero muy, muy, muy, muy lentos van. Cuanto más calor hace, menos velocidad tienen los perros. <ríe> Come on, boys. Vale, seguimos. Por ejemplo esta cosecha ya está no van a cosechar muy pronto y no hay no hay nada de, de otro tipo no es del mismo tipo y está listo está listo qué bonito qué guapo si yo dibujara dibujaría esto sería un poco aburrido también no de, de dibujar la misma cosa una y otra vez pero también es bonito Mira lo que hacen los corriones allí, encima. No sé si están cazando bichos, gusanitos o hormigas, no sé. Ahí están. Parece que hemos perdido a Douglas. No, no... No se ve, no sé qué ha pasado. estaba conmigo y ahora no. Dane sí está. Entonces ya estamos donde la urbanización otra vez. Voy a bajar este pendiente. Bueno, primero voy a ir a buscar a Douglas. No sé qué se ha hecho. Se ha metido en... Aquí viene, aquí viene se habrá metido en el agua, a ver si viene mojado, es que se habrá metido, y mira, la, la lluvia que cae allí, como un, un pilar de lluvia, ¿te has metido, te has bañado Douglas? No, no, entonces simplemente ha tardado mucho en venir, es muy estilo Douglas eso, vale chicos, hasta luego, ya habéis visto el campo, el campo en el casi en el verano. Hasta luego, adiós.